Hola chicas, bienvenido, bombón, bon. Bienvenida a Susurro del papel Aquí chismorreando en las molonas y yo como me grabo, no sé cómo es para mí Aquí estoy yo Aquí estoy yo Es que la perdida Ahí están Mira Mirando los móviles. Mirando el móvil. Pero vamos, mira que estoy aquí, ¿eh? Que estoy al lado, no es que. Mirad, ¿eh? Aquí. Y por aquí. Se cree que van a a tiempo a mirar mil y pico mensajes, mentira. mentira. Porque nos vamos ahora mismo a y Esta me la llevo yo ya. Me llevo... ¿Qué? No he subido los vídeos de, de, de cuando estuvimos en el aparcamiento del corte inglés. Venga, um, de Quiero ¿Sí ¿Se subieron? No. ¿Sí? ¿Sí se subieron? Sí, sí, sí, sí. ¿Dónde? Yo porque estaba diciendo, mira, mira cómo están trapicheando, como venga la policía. Sí, pero no lo he subido en YouTube. Y de lado nada, ¿eh? Hemos comido. Nosotros somos de comer. Bueno, pues hoy traigo para enseñaros un súper, súper, súper mega hall de comprita de bazares. Eh, espero que os gusten tomar un café porque hay muchísimas cosas. Y es que cuando vino a Málaga, eh, Gema del canal Kabubi Scrap y María del canal La mamá de Ana me estaban esperando. Para y no juntas de comprita. Y ya sabéis lo que pasa cuando se juntan varias escraperas. Es que antes no me he sacado Pues compramos. Y de lado. Y os voy a enseñar a continuación. Pues lo que yo he comprado. Por si lo veis por ahí. Que sepáis que existe. Y no dejáis de bazar. de bazares. Mirad. Compré. Esta cajita. Que yo andaba loca buscándola. Porque. Mmm, Las de Tin Hall. Pues. Como que se sube mucho a la parra Y entonces compré esta Que también se ven las tintas veis Y además es más bonita La verdad es que es más bonita Yo siento decirosla, pero es que es verdad Y compré esta cajita Para meter las tintas Y que se vean Esto que lleva aquí es un acetato Con un rubón puesto veis Y voy a meter aquí las tintas Para Para que se vean Compré colecciones de papeles de paper pad de 30 x 30 que bueno la verdad es que estaban a muy buen precio y, y no me pude resistir eh, pues que traen mirad por ejemplo esta no trae 24 no sé si 24 diseños dos de cada y dos páginas de die cut vale cogí esta cogí esta de Cosmo, que es muy bonita. Cogí esta, que es más y vin más, más vintage. Y uy, esta. Y esta otra, que es muy primaveral. Eh, las colecciones de papeles mmm, estaban a 3,35 euros. Y creo que merecía la pena lo que había muchísimas más Pero yo las demás las tenía Y entonces Pues solamente cogí Las que, las que no, no tenía Y... No sé Si queréis las enseño en el, Porque tengo mucho que enseñar Las voy a dejar aparte Y lo emplazo a otro vídeo Para enseñaros las. Mira, cogí esta caja de lazos Que traen 12 piezas Y los lazos son súper finitos Pues tienen 15 metros Y son de, de, de, de Traen 15 metros 12 piezas, dos de cada Dos rojas, dos azules Y yo creo pues que esto no llega al medio centímetro Yo que sé no ponen de cuántos son, pero os aseguro que no Estos son los que a mí me gusta utilizar Y entonces, y además venían variados Y cogí una cajita Esta cajita, que me encantó Viene como en relieve Y la temática eh, Como si fuese un circo Circus Yo lo no no mojo y con leche condensada ¿eh? nata, Pero veis que viene como en relieve Y me gustó Y digo, mira, pues yo me la voy a llevar y cogí una. Me parece que esta nada más que quedaba una. Y, y cogí una. Estos ramilletes de plantas crasas. Que me parecen súper bonitas. Además que vienen hasta con pelito y todo. Y cogí de estas plantas. Y, co y cogí también. Compré flores blancas. qué bueno que estas se pueden entintar. Se pueden decorar. ¿Vale? Y las crasas. ¿Y qué más? Cogí. Bueno, yo cogí un esmalte de uña Que no tiene nada que ver, pero me encanta el color Y son de las que De las semipermanentes, de las que hay que meter No es este, que yo llevo pintado Este es de las que hay que ponerle Con la lamparilla De, de luz Violeta, ¿vale? Después Miran Por 1.20 De acero me compré mi nombre Que me gustó mucho y, y perdonad por el ruido del plástico pero es que todo viene en plástico ya me gustaría mi que no la verdad mira encontré estos um, cierres um, en dorado que son bastante apañados y cogí este paquetito Tra el paquete trae tres um, el paquete vale trae tres y después aquí pues vienen unos cuantos paquetes veis pero vienen tres en cada paquete. Sí, no son muchos tampoco. Bueno, cogí porque la medida me gustó. Mira, cogí esta pegatina en 3D. Muy vintage, pero es que me encantaron. Mira, qué bonito. Me parecieron súper, súper bonitos. Y cogí esta. Cogí esta otra que me recuerda muchísimo, muchísimo a las tildas. Es que, vamos, me la recuerdo un montón ¿Qué más? Eh, y después, de, en el mismo bazar, pero de otra casa mira escogí esta Que son más grandes que estas Si os fijáis, son las casi los mismos dibujos Yo diría que son los mismos dibujos Bueno, hay algunos que no vienen y, y son también en 3D, pero son más grandes Estos son más chiquitos y estos más grandes Y esta que me gustó un montón La señora la zingara ahí bailando ¿Veis? La bañera, bueno, me encantó y, y cogí esta Es decir, dos de esta Sí, dos de esta y dos de esta También compra, compré O compramos acetato Transparente Cada paquete trae cuatro Son en A4 Y cada paquete, me parece que trae cuatro Sí, cuatro láminas, ¿veis? Y en verde Compré en transparente y en verde. También la había en amarillo. Pero no, en amarillo no cogimos. De la marca J&E, mirad, compré las ventanas que traen dos cada paquetito. Mirad que chula, Son muy bonitas. Pues cogí ventanas. De la marca accesorio compré esta ristra de florecitas, así como en perlita de J. E. Voy a enseñarlo como aparezca Encontré la rosa mosqueta O oh, la rosa mosqueta dale. La costilla de Adán Vale Y me traje también De la marca accesorios Encontré estos corazones Y también cogí además Que parecen Que están hechos El tacto es parece que está tocando polvos de talco o, o bolitas de silicona Pero son duros ¿eh? Pues cogí Mirad, los mismos de estos Pues los cogí en, en color plata ¿Veis? Son el mismo tamaño que los dorados Pero en color plata Igual, el mismo El mismo tamaño Que no son ni grandes Grandes, ni chicos, chicos También Bueno, seguimos Mirad, de J.I.E Compré, mirad, estas anillitas bueno, estas anillazas, porque son grandes. En color celeste. En rosa. Y. En blanca. Y también un poquito más chicas ahora saldrán. Estarán en otra bolsa en amarillo. Vale, pues cogí estos tres tonos. Cogí los arcoíris con las nubes. De maderita. Que también estaban muy bien. Mirad, compré estos corazones que vienen cuatro y llevan dentro como purpurina y el enganche es por el lado que me parece muy mono Mira, encontré estas moñas que son unos lazos súper mega grandes y cogimos también digo cogimos porque íbamos, íbamos todas, ¿no? ¿Qué más? Mira, encontré estos ositos en blanco y rosa también de J.I.E. Y también cogimos... Os enseño. Cogí estos corazones de otra marca, de la marca Accesorio ¿Veis? Que son muy chulos. Llevan el centro en opaco y además están como... Hecho el vacío. ¿Veis? Y son muy chulos, la verdad. Cogí de la marca Accesorio estas cuentecitas. Que igual, que parecen que tengan polvo talco por fuera. Son muy chulas. De J y he cogido estas cuentas pequeñitas que son corazones en blanco, en celeste y en rosa. Y son muy bonitas. Mira, cogí estas purpurinas en blanca que son muy, muy chulas. Y la verdad es que después nos hacen falta. Y tenemos de todas menos, que... menos del color que buscamos. Entonces cogí estas blancas que van, van tornasoladas. Cogí también de madrita de J.I.E. este pulpo, que me parece súper gracioso. Trae dos el paquete. Mirad, compré estas pinzas, que son las pinzas que antiguamente usaban para la ropa. ¿Y por qué las cogí? Bueno, se pueden decorar, ¿vale? Se pueden vestir. Pero también vale, pues para en los Nightmare, se meten los lazos y un poquito de cinta o lazo o lo que queráis mandar o así y Se pueden liar aquí Y quedan muy bonitos También se le puede pintar una carita Se le puede poner un sombrero, en fin Pues esto también Lo, lo pillé Allí De la marca accesorio, accesorio, cogí Estas maderitas que son palomitas Pero van a, Esto no es serigrafiado Esto es calado Esto está calado, vale y me gustan mucho y traen, pues, cada paquete, una, dos, tres, cuatro... ¿Lo ponen las piezas? 12 piezas. Está bien, la verdad. Mirad, también de accesorio cogí esta estrellita que llevan por dentro purpurina. Son muy chulas. ¿Qué más? Cogí también de esta tira, también anacarada, pero son distintas de la otra. Esta es de Crash Collection, ¿Veis? Y son como florecitas, se pueden cortar, pues se pueden poner individualmente o puedes poner una ristra como si fuese un encaje o, o algo así. Mirad, pillamos estas cadenas de JIE en dorada con el eslabón pues bastante... Que tenga el agujerito que por ahí se pueda meter una argollita porque... Porque si son más chiquititos, pues después cuesta mucho meterle una argolla con algo colgando Para hacer los tassels, los colgantes, los adornos, en fin Y entonces cogí esta En, en, en plateado me parece a mí que no, que no quedaba, creo, pero no, no estoy segura Mirad, estas son las argollas que os he dicho, que son más chiquitas Parece amarillo, pero en realidad es un tono vainilla ¿Vale? No es amarillo, amarillo, no, no Es un tonito pastel ¿Vale? Y son muy monas Mira, cogí imanes Que traen cuatro piezas Y estos son de 10 milímetros ¿Veis? Cogí varios paquetes porque esto Esto vuela Mira, cogí también Estas purpurinas Igual que las blancas Pero en, en rosa tornasolada Tornasolada ¿Veis? Que me parece que también por, por, Porque son las que yo más uso Se pueden mezclar las dos y ya está El, Los imanes que os he enseñado Antes que he cogido de dos clases Estos que son De 10 milímetros Y otros más chiquitos A ver si aparecen Y estos más chiquititos Estos son de 8 milímetros mm, ¿vale? Estos son de 10 y estos son de 8 Y traen la misma cantidad Este trae 4 y este no Este trae 2, 4, 6 6 pero como van de 2 en 2 Traen 3 Sí, y este trae, pues si me dos, trae dos. Así que pues, cogimos unos cuantos de estos, en verdad. Mirad, pillé eh, los palitos estos, ¿vale? En plateado y la cabeza es como una chincheta, es plana como la cabeza de una chincheta. En plateado y son de los grandes, de los largos, ¿vale? Traen 20, 20 piezas cada, cada paquetito. Mira, cogí esto, que ya lo habéis visto porque. Los saques son para formar cadenas Son enlabones Y tú forma la cadena que quieras Y de larga, vamos Y son graciosas Y lo cogí Bueno, y esto es, pues Depende de lo que te toque Tú lo vas mezclando después Pero yo creo que Que puede quedar muy bonita en los trabajos La verdad, la verdad. Los, los mismos Los pinchitos así con la cabeza plana Pero más chiquititos Traen 10 gramos Estos van... 10 gramos, el otro no, el otro lo han contado Y son en dorado Pero en dorado grande no, no quedaban y Entonces cogí estos chiquititos Que también nos vienen muy bien ¿eh? Bueno, mirad También cogí Porque no había eh, En cadena Como la que os he enseñado antes De J y e. Esta no había vale Y entonces cogí Esta cadena plateada que bueno, también es bastante... Vamos, que se le puede meter una argolla también. Vamos a abrirla. El plástico, esta bolsa es mejor que... Esto es bolsa de las que hace ruido, pero esta no. Esta no hace ruido, ¿ves? Y viene muy bien, ¿eh? Mejor que las de... Que las de y Vamos, el material es más aprovechable. Bueno, pues veréis que viene con dos grapas. Si no me cargo yo la bolsa. A ver, os la enseño Mira Y está muy bien, mira, lleva aquí dos patitas por si se lo quiere doblar Después poner un snap y la cierra Mira, son trocitos de cadena ¿Veis? Mira Esta es una cadena entera, si tú la quieres la tienes que separar Pero esto no, estos son trocitos ¿Veis? Y bueno yo creo que también está bastante bien Para trabajar con ella Y trae un montón No he dicho logramos Pero trae un montón Mira, vienen algunas hasta abiertas ya Y otra Esta está partida una en la... Bueno, pues este Mira, compré las bocas de cocodrilo Pues compré esta Que no son las más chicas Están bien vale Y compré Estas en dorada De maderita Compré estas florecitas Mirad qué monas son Son de color madera No sé si con esto o sin esto ¿Veis? Traen 12 unidades Y creo que se ven bien Y estas casitas Que me hicieron gracia Y también traen 12 unidades creo Sí Y traen 12 unidades Y bueno Ya después entramos también en la parte de bisutería Que a nosotros nos gusta Y mira, compré de acero Estas pulseritas, ¿veis? Mira, esta otra que trae ahí Pues como dos alianzas O, o yo que sé De esta ¿Veis? Esta que lleva dos corazones Y esta que lleva un solo corazón esta que lleva otro corazón Y esta que lleva estrellitas Porque a mí me gustan mucho las de estrellitas Y enseñaros que cogí esta Que es una pulsera de acero Me costó un 95, ya lo veis Y es acero, ¿eh? No se pone negra Y yo la cogí pues con... Con la... Mirad el cierre, nada más que el cierre Es chulísimo y lleva también ahí como un brillantito y el cierre es el corazón ¿Veis? Y es monísima la verdad Me gustó mucho Y dijo, pues me voy a llevar una M y, y está hecha de brillantitos Lo que no sé el brillantito de la M <risa> Cuánto le durará Pero bueno, lo que dure por 1,25€ Tampoco le vamos a poner peguita En verdad Pues eso también fue de allí Bueno, voy a retirar todo esto y, y sigo enseñando, ¿vale? Bueno, mirad, yo pillé este paquete de. ¿Cómo se llama? De bastidores. ¿Veis? Que es de 13,5, de 13 y medio. Y me traen uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y, y es de bambú, ¿eh? Y cogí pues un paquetillo de esto. Porque digo, a mí yo lo utilizo mucho, ya sabéis. Y dije, bueno, pues me llevo uno. Mirad, compré estos que son pincitas para el pelo. Pero en verdad, la verdad es que también dan mucho juego. Cogí, mira esta rosa claro. Esta rosa más más fucsia. Mirad. Esta como en azul o plata Después mira cogí estas florecitas Que vienen con el centro en mate Y son súper chiquititas Son muy monas A ver, no sé sí. si... Yo creo que sí que se ve bien ¿Veis? Pues esta de J&M ¿Qué más? A ver... De lo del pelo, mira cogí estas coronitas en celeste, en blanca, en rosa, porque para un álbum de bebé también nos viene bien, la verdad. Eh, y yo creo que puede dar juego. mira cogí est esto ya nos es dejó taller. mira cogí estas bolitas que son perladas y son muy chiquititas, pero son muy monas, la verdad. ¿Qué más? Pues, pille las bolitas rellenas de cristalito. ¿Veis? Es como, está relleno de strass. Claro que esto de strass tendrá más. Pero bueno, traen seis unidades. Vamos a ver. Esta ya la he enseñado. Mirad, esto me encantó cuando lo vi. Son los caramelos, pero mirad es que chiquititos. Son, vamos, son minúsculos. Es que vamos a abrir uno para yo os lo enseño. Porque es que me hicieron un montón de gracia. Mira, mira qué cosas más chiquititas. Si es que son, vamos, parecen de juguetillo. Y entonces pues también compramos caramelitos de estos porque son tan chiquititos, tan monos que dijimos, venga, vamos a llevarlo y nos llevamos de este ¿qué, ¿Qué más? esta también en celeste, en la moña estos son y estos son en celeste ¿vale? ¿qué más? vamos a ver una cosita mira, yo también cogí un paquete de barras de de silicona porque, bueno, yo esto me lo agrego, la verdad y entonces son de las chiquititas, ¿ves? No son muy grandes. Y traen 8 piezas y miden 10 centímetros. Y para la pistola chica, pues que no me quedaban ya. Y Walter y Valtteri me costaban más caras. Dice, pues las cojo las cojo de, de aquí. ¿Qué más? Mira, compré de J.E. Estas cerecitas. Bueno, me diréis que no son una monada. Traen 3 ¿Vale? Y son súper bonitas No sé si se quema No se quema la imagen Es que es de noche ¿Veis? Y me parecen súper súper monas Son muy bonitas Muy coquetillas la verdad eh, Mirad, la misma moña En blanca Bien, de varios colores Bueno, mirad, también eh, compré eh, cascabeles Mate, porque son muy bonitos Y me gustaban mucho Y vienen pues de varios colores Y no son exageradamente grandes Creo que tienen un tamaño muy bueno Y cogí pues cascabeles También cogí eh, brochas de silicona Mirad eh, La grande La, la mediana y la finita, finita, que yo no sé si se va a ver ahí. Porque tiene una pinta, una punta Súper, súper finita. Espera, que os lo enseñe. Por, si puedo abrirlo, a ver. Aquí tengo una tijera. Y mirad. Mirad qué punta tiene. Yo no sé esto para qué servirá, pero para algo digo yo que servirá son muy chulas pues cogí los tres tamaños que había vale estos que ya los voy a poner en su sitio los tres tamaños que había mirad también pillé esta bolsita a ver esta bolsita de corazones rojo y el interior va en blanco que me parece muy bonito también pues cogí también de esto y por último, enseñaros que cogí estas bolitas que van haciendo de distintos colores. No son muy grandes, son más bien pequeñitas, pero, pero son muy monas, ¿eh? No sé si se verán bien. Son mate. A mí me parece que están muy bien. Son muy chulas. ¿Veis? Se ve bien, ¿no? Pues cogí de esta Y después anduve por ahí pum, y fui al, al Prima mm, Y en el Prima pues encontré, mirad, por un euro Esta cajita de... Oh, es que no veo nada! Esta cajita de... ¿Cómo se llama? De pinza en rosita Y dije, bueno, pues yo me he llevado una Porque creo que están bien y después esto lo usamos mucho y costó un euro. Y no sé las que trae porque no nos pone. Pero trae bastante. Esta en rosita. Cogí este bolígrafo que también es en rosa, pero en rosa tornasolado. Y es un boli. ¿Veis? Que está mono. Bueno. ¿Y qué más? Ah, mirad, encontré estos bolis que también me gustaron bastante Y me traje un paquetillo Esto es de Alehop ¿Vale? Que los vi en Alehop y me gustó el otro, no, el otro es del Prima Y esto es de Alehop La verdad es que Prima ha dado un bajón también que no vea La pandemia ha hecho mucha pupa, ¿eh? Y en Prima me encontré este blog para notas, ¿ves? Para listas de lo que queráis muy gordo, mira Y también valía barato Y también lo compré Y esto es de prima mm. Compré esto Esto, esto y el otro boli Ah, y un boli eso, este ¿ves? Que es un boli que aquí lleva un corazón De metal Y costaba un euro Está ahí El precio Pues este que le voy a quitar el... Era para enseñarlo, ¿eh? Costó un euro Y este no tiene precio No sé dónde andará ¿Vale? Ese será de prima Esto a la basura Y... Nada más Y nada menos No Mirad, también allí en el, en el bazar que, que me ha parecido ahora cogí, cogí esta... Esta cajota Que trae purpurina y mirad, trae dos azules, dos lilas, dos naranjas fofo, dos blancos, dos rosas, uno verde y uno amarillo. Y bueno, pues me van a hacer falta porque para la cheque yo lo utilizo. Y, y además lo quiero probar con un, con un boli de pegamento que compré en Action al bazar del scrap. Y entonces pues Pues bueno Y además, ¿sabes también lo que he pensado? Que voy a rellenar Porque yo no sé este de qué manera vendrán Pero estos son de la, de la misma textura Más o menos que se abre por el otro lado De la misma textura del que hay Del que compramos en Teddy en los saleros Pues digo, bueno, pues mira Pues relleno los saleros A ver si puedo Con un poco paciencia A ver y lo, Porque yo no creo que esto sea salero Y voy a rellenar los del, los del Teddy pues Que hay algunos que ya están Diciendo adiós Esto no creo que sea no, Esto no es tipo salero Yo creo que no No, ¿veis que no? Entonces voy a ver si puedo rellenar Los, los saleros del, del Teddy Con la botellita esa de plástico A ver si, mira Nada más que así tocarle, mira a ver si las la puedo rellenar Para utilizarlas con, con los alerillos ¿Vale? Y ahora sí, ahora sí que ya, ya está Quedan enseñaros los papeles Pero lo voy a dejar para un próximo, próximo vídeo ¿Vale? Porque Si no, esto se va a hacer muy, muy largo Pues nada, chicas Espero que os hayan gustado las compras. A mí me han encantado. Me han encantado María y Gemma. María del canal La Mamá de Ana y Gemma de Kabubi Scrap. Os lo dejaré linkado. Bueno, os lo dejaré linkado en la cajita de información. Y a lo mejor por aquí si, por aquí. si puedo, también. Yo creo que sí. Pero pues nada más, ya está. Eso sí, eso es todo lo que quería enseñaros. Espero que os haya gustado y sea así. Me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Besos para todas y nos vemos pronto. Cuidaros. Chao. la racha perdida. Aquí el reportero más dicharachero de barrio se está moviendo como se mezcla la mercancía buena buena. Como venga la policía ya va a ver tú lo que vamos a correr. Trapiche, trapiche con muy malo. Dos horas después seguimos con el mismo intercambio. No preocuparos que esto va para largo. Sonreí para acá, mujeres. Ay, qué guapas están las dos. La borracha perdida. Yo los churros lo mojo en leche condensada.